La puta madre, loco, lo gen, jugando a FZ, jugando a un rato, tú sabes que lo que es con los huevos, con los huevos, para darle a leche que le enguevo ahorita, era para tu madre.